Diputado, la extensión del estado de emergencia. De 25 días se aprobó 17 días. <ríe> Mire boca sonido, número uno. El actor. No, no, eso no. Sin, el actor. Ese sin, es un actor, Sin ese. vergüenza. Se echó para atrás. ¿eh? No, y dónde están los que supuestamente cogieron los cuartos para, <ríe> para. ¿Dónde están? <ríe> Él estaba. Eh, no, no. ¿Cómo que explique qué? Ay, que bueno. Hay una negociación entre ellos sí, ahí. Yeah. No, no, mira. lo que pasa es que tú sabes. No, no lo eh, para, para Pero lo hicieron. Y dice el que el gobierno llegó a un acuerdo con ellos. Porque son tan locos. <risa> son tan locos, Dios mío, ¿eh? Sí, él está. lo dice como que nadie. <risa> nada. Na. Se echó para atrás. <risa> y él está encabezando esa lista también. Él dijo. Él dijo que ya no, que, <risa> <risa> <risa> que ya Ay, no, que como los diputados aprobaron los lo de fondos de pensiones, que me han acabado en las redes sociales a los los dones, mira que yo no voy con eso, Entonces, como no acaba acabado, lo, eh, lo de la fondos de pensiones lo aprobaron, él decidió apoyar los 17 días de estado de emergencia. ¿Tú, tú crees que la gente, bueno? No, no, ahí ah, ah, ah, se, ah, se ríe, ahí se ríe. Ah, ahí sabes. Ay. Lo van a dar. Pues, pues en cierto modo, la, la campaña política fue todo, la campaña de toda. La campaña toda fue toda con el estado de emergencia. Ah, entonces, sí, porque 17 días más. ¿Qué es lo que va a quedar? Analicen. ¿Qué es lo que va a quedar? Dos días. Dos días. Y ya, cierre de campaña y ya. ¡Uf! Elecciones. <risa> este a el ¿Eh? Ya, ya. No, él hey, pide un día más después de esto, tú vas a ver. Porque eso es así, un día más pide el presidente. No, si no, la... no Pero es necesario porque ustedes saben que de noche es peligroso. De sí. la más de noche se pega la cosa. No es que de más de noche, Neto, sino Mira, mira, mira. Noche... Eh, atención, Ahí viene, la viene la... el mareo de Génesis. Continúa. <risa> <risa> continúa, continúa. Paso a explicar. No, paso a explicar que si no... ¿Qué? Es esto? Media hora, coge media hora para ti. Paso a explicar. Oye, de noche en esto. Hora, pero no te rías. La, pero, pero, pero tengo que reírme. Está bien. Óyeme. Mira, está Javier Luis me da reír. Lo que pasa es que de noche en esto, tú sabes que la gente está más. Atención Javiela y Rabo Chivo. La gente está más pegada en discoteca. No estamos hablando de discotecas. aquí. lo que estoy diciendo, okay, por eso es sí. de noche. No, no, no. Eh, eh, la comida, es, la no. comida en la calle de noche se ve más frecuente. No, ¿Tú sabes? No, no, no, no. El control la de la, la gente. La como están vendiendo de día. No. Olvídate. ¿Cómo? De eso. ¿Cómo? No, Néstor, no es no igual. Por delivery, no vender. No es igual. Por delivery, no, de no ¿Cómo me hablen de eso. Atención. ¿A qué hora, neto? ¿Eh? Si tú sabes que eso está ahí de por la noche, hay, no, hay sitio amigo, que no se mete. Y tú no, tú no has pedido mofongo de tu casa. <risa> sí. Pero lo <risa> pero mismo es que ellos no están vendiendo ni una pizza de noche. Ese es el problema para esa gente. Es que tienen que dejarlo abrir sin aceptar personas ahí, un delivery ya, para, para domicilio. Ah, puede ser eso. Pero tú no puedes quitar están... de noche. Y tú crees que tú no lo puedes quitar en esto, no lo puedes quitar. Pero Entonces, ¿qué, ¿qué tiene de noche? Pero que es neto es que con el toque de queda la gente se mantiene un poquito más Es De noche dama. Entonces de día no te has No, porque que de día hay más funciones. Te el. voy a pagar, <ríe> me pueden pagar a mí. A dos pesos la persona que yo salga de aquí y lo encuentre pegado y sin mascarilla. Y, y me voy a hacer rico. <ríe> ¡Claro! De día no se está cumpliendo eso. Pero, no nos... Yo te llevo a sitio aquí que están abrazados uno arriba de otro. No se está cumpliendo. Entonces eso es un show mediático. Y de noche hay mucha gente que, que, que come y vive con el trabajo de noche. Ahora la discoteca está bien. La discoteca puede tomar su plazo. Porque ahí que usted se va a locar. imagínese usted, usted con una mascarilla borracho. Lo primero, se quita usted y suete. Se sí, quita sí, esta el, el estado de emergencia no evita que te borrache. ¿Eh? No, no, porque borrachos andan ahora. Ahora se está vendiendo más licor que cuando estaba normal. Entonces, si aquí se cerró el país por cinco contagiados y un italiano que salió más gordo que. <risa> ¿Eh? No, no, si yo me hasta con el pelo bueno, Jorge, olvídese de eso. Bonitillo. Bonitillo. Entonces, ahora que el dos mil y pico disfrutado. No lo cierran, y entonces, pero esto, pero que es que de noche, neto, yo creo que es más propensa, es más difícil de controlar porque de día, al menos los, los negocios mantienen un protocolo que en muchos negocios tienen su protocolo para poder. Porque yo he ido a comprar, yo para ir para el banco, o cosas así. Yo tengo que y de noche, de, noche, noche lo de comida rápida, pueden para mí, pueden darle un permiso de abrir para que, porque mira, un, un, un negocio de comida rápida. Depende fácilmente de 10 empleados, pues más chiquito que sea, uh -huh. o de 11. ¿Lo que, que, que pueden vender de día, Neto. ¿Eh? ¿Y, y, ¿Y por qué no pueden vender de noche? Porque de Pero noche se propaga Escúcheme, vamos a hacer, eh, Vamos a la llamada, ven. Vamos a la llamada. ¿Está usted de acuerdo que le den un permiso para vender por delivery a, a, a la comida rápida de noche? ¿Sí o no? Claro, ven, claro que sí, yo estoy de acuerdo. Adiós. 809-725-0505 ¿Está usted de acuerdo? ¿Tú no estás de acuerdo? pero no me quiera disfrazar la cosa Porque ahí que yo me quillo contigo 725-0505 ¿Está noche? usted de acuerdo que le lleven su mofongo de noche A su casa tranquilo? Y también que tú Néstor Que tú estás viendo la provincia de Duarte Néstor Que tú no estás viendo tú, tú No, estás viendo no el país entero cinco. lo puede hacer El estado el de emergencia no puede ser por un so una sola ciudad Néstor No, no, tiene el que país entero estoy hablando Tú en tienes general. que ver también otras ciudades En lo En lo buena Hello. Buenas. ¿Está usted de acuerdo con que le den ese permiso a comida rápida de noche? Claro que sí, porque es que a veces, un ejemplo, una persona tiene hambre de noche, ¿verdad? ¿De dónde vas allá para pa pedir algo de ¿Cómo, cómo comida? Entonces dime, ¿cómo no se hace? Pero tú no haces cena, mi amor. No, pero quieres? si ella no lo quiere... Ahora quieres tú poner esa cena. Ahora quiere él obligado a controlar a Hitler, controlar a la gente, Trujillo. Cuando la mujer está, está que... Pero él mismo... Ya <risa> ¿Sí, ver si no quiere una pizza a las 10 de la noche. No, pero yo la pude de día. ¿Eh? No, sí, de noche no te da hambre. No, de noche. Es, Atención, ven aquí, ven aquí. Cógeme a mí solo, ven aquí, ven aquí. Atención, país. Mucha atención. Atención mundo, el estómago de Génesis se cierra a las 7 de la noche. El estómago de él, Dios mío, este muchacho. El estómago de Génesis a las 7 cierra y nada más se come lo que le den. Néstor, yo lo que te estoy diciendo a ti es... Ay, Dios mío. Lo que yo te estoy diciendo a, Néstor a ti es que la noche hay... Una propagación más alta. Tú eres loco, muchachos. buena. Buena. Está, ¿Está usted de acuerdo? Buena. Hello. Está sí, de acuerdo. así mismo. contigo. Y entonces, y esa gente que se mueran de hambre. Sí. Pero puede venir de tío, día de, por y de noche también. ¿Por qué no puede hablar de día? ¿Tú tú eso tú, de tú, lo tú, tú, tú. déjalo que tú, se tú, lo, lo hagan. No Nadie está te te no pasado por esa. <ríe> Yo tuve que buscar una vez. Un refresco Country Club a las 3 de la mañana. Si no era Country Club, no, de botella. Para que tengan una idea, ¿eh? Entonces, el gobierno tiene que bajarle un ching a eso. Porque hay muchas personas que dependen de, de la comida rápida, de esos negocios que venden. ¿Eh? Y el friturero que tiene que pagar el préstamo diario, que no lo está pagando. Pero puede vender de, hey, hey, de día. Pero no puede vender de día. Pero puede vender de día. De venden ellos. Hello Dígame. ¿Está usted de acuerdo no. que le den el permiso a los vendedores de comida rápida? No, yo no estoy de acuerdo ¿Por qué? ¿Por qué? No estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque qué no estás de acuerdo ¿Por qué? Hello Tú Hello. tú me metiste presión esto él no estaba de acuerdo, porque pero, pero, de noche ¿qué? se propaga más el virus, pero neto. Ahora, que lo, mire, mire qué lo que pasa. ¿no? Habla y tú me vas a dejar hablar. Después o me escucha o me me voy aquí, Ok, escucha, escucha. Habla, habla tú, yo después voy a hablar. Ok, también. No okay. Okay. Habla. Nosotros estamos no basándonos, no estamos me la No me disfraces. La, la cosa provincia que va la Pero escucha. va a coger la hora, tú, ¿tú vienes con un listín. <ríe> pero que escucha, nosotros sí, no estamos estamos en la provincia Duarte, esto. Tú tienes que ver que hay foco no de contaminación de en otras ciudades. Entero. Por eso se necesita mira, el toque que de queda. Se de fue de nuevo. Estoy hablando del permiso de que vendan ah, comida ya. rápida. No, mírame, mírame, escúchame, Genesis. Que no, tú no te también. quedas ahí en bruto cuando, cuando tú estás en lo tuyo. Óyeme. Una gente, mira, dos cocineros y un delivery. ¿Qué propagación va a dar eso? Las ferreterías están abiertas y llenas gente de los constructores locos sin bossar sin, sin mascarilla de día, entonces de noche, los vendedores de comida rápida pueden tener su delivery, en la cocina hay dos cocineros, que la que, que está queda. despachando, ¿pero que sigue ¿eh? esto que le queda? Porque yo no lo estoy quitando. Porque eso fue lo que tú dijiste no no, no, no, no, no, no. Yo dije, flaco, él no, permiso. Permiso. No, no, no, no. Yo dije, permiso. Eso. no, usted equivoco. Él, él no dijo que está grabado noche, ahí. De noche dije no, no, no, que no, se comporta no. a nadie, que menos gente de día. De un tú. permiso le dije yo. Pues no, eso lo estoy diciendo. ¿Qué Un permiso de? a los vendedores de comida rápida Que se están cayendo muertos Y que se quede y toque de queda Y que se quede y toque de queda Por eso es lo que te estoy diciendo No, no, no ¿Qué no, dijo no, él? Que de día ah, no, pues de día se, hay menos no, gente que de no, noche no, se de, día, que de día se propaga más ahora mismo Pero que por eso es que mantenerlo Ahora, neto. ¿por qué el gobierno, por qué gobierno eh, Si puso el estado de emergencia No controla a la gente en la calle? Neto. Porque aquí hay negocios que no pueden abrir Con 10 gente y tienen 20 neto, ¿Sí o no? Pero que pregunto se debe dejar en el estado de emergencia, entonces. Tú no, me no, estás dando la razón. No, no, no, no pero ¿Porque tú. Eso fue no, porque eso no, no dije. No. Usted fue que se equivocó. No, porque yo dije es... un permiso. Estoy no, hablando. No, es que oye, yo no hablo de permiso. No, no estoy hablando. Yo te estoy diciendo no, no, que no, de no, noche no. se propaga no más. No estoy hablando de, de grupo de gente, ni de discoteca ni de, de parquecitos, ni de nada. Yo estoy hablando de, lo, eh, de la comida rápida, eh, ba, eh, pizza, mofón, yaroa, hordo, no, esa que es gente. otra cosa. Pero yo te estoy diciendo que de noche se no, propaga más pero no se propaga más. No se propaga más. No se propaga. Entonces, ¿por qué yo tú? no salgo de noche. ¿Pero entonces, neto, lo te estoy diciendo. Yo no salgo de noche. Pero el, el yo no salgo de, de noche. El toque de queda, Neto, hay que dejarlo, entonces. Hay que dejarlo. Eso que estoy diciendo. No, estoy eso diciendo no, tiene, no, no tiene resultado. Es. No eso. le veo luz. Ah, pues tú, ah, tú ves. Ahora está no, no, cambiándolo. No, no, yo estoy no, no, no. La alternativa mía es eh, eh, en base a esa tú gente. Dices, que, neto, oye, tú dices, Neto, tú dices, En base a esa gente que se lo está llevando el diablo. Ok, en base a lo estoy que estoy hablando tú... de esa gente, eh, que tengo okay. 20 amigos que trabajan y que hasta lo han cancelado y de todo porque no pueden trabajar de noche. En esto, cosas. Okay. ¿A quién ab... Mira, Génesis, ¿quién ha abierto cosas que no se pueden abrir? Sí, yo sé. Ahora, entiendes? <ríe> Mira qué pasa. Sobre tu, los permisos es una idea que tú propones y está bien esa idea. Lo que yo te digo a ti es que no se puede quitar el estado de emergencia, ni tampoco se puede quitar tan rápido el toque de queda. Porque hay que controlar de, de, de cierta forma. Yo tengo esto. cinco amigos que bien, esperan bien. que den las siete para salir para la calle, a hacer nada. Te estoy hablando, un ejemplo. Y como esos cinco, hay diez mil, porque los domingos, si tú vas al aire del pueblo, digo que es raro que no lo veas. El aire del pueblo. Yo, yo lo comparto, el aire del pueblo. Y está todo el mundo a las ocho de la noche, como que es. No, cuando pasa la policía y es que yo se ríe. ¡ah! Bebiendo y vuelto loco. Todavía no he visto la primera mascarilla que está un sorbete para que ustedes <risa> vean ¿Tú entiendes? Sí, sí, sí. No, eso no, van a ser un mecanismo que no van a estar botón, no le van a poner automática. Porque la gente, no, la gente, señores... Ahí también, yo están vendiendo alcohol. De día y mucho. una pausa. Se está vendiendo más... Atención, los teléfonos.